¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49 eh, antes, antes que nada, saludar a toda la, la, la, la Faithful por todos lados, ¿no? Por ahí me pidieron un saludo de, de Costa Rica, me parece este, Saludos a toda la banda Faithful en Costa Rica, en Panamá, en Estados Unidos, en España, en Argentina En, en todos los lugares que, que nos ven y obviamente aquí en el territorio nacional de México este, a, to, a toda la Faithful de todos los clubs, un abrazote a todos, siempre se me pasa, no siempre me piden saludos de... Los carnales de Chihuahua, los carnales de, de Mexicali Los carnales de, de, de, de Jalisco de, Del Estado de México eh, A todos, a todos les mando un abrazote este, y, un, y, un, y, un, y toda mi buena vibra Ya saben que, que este, estoy con todos no, A veces se me va el avión eh, A veces me piden saludos personalizados Pero como entenderán después de los partidos Y más de juegos como estos Pues se me borra completamente la cinta La neta es que no quise hacer ni siquiera el, el, el, el postgame La plática postgame porque yo al igual que ustedes pues tenía la, la cabeza de demasiado caliente, ¿no? Eh, por obvias razones, miren. Yo al igual que ustedes <ríe> me siento enojado, me siento frustrado, me siento decepcionado, me siento, este, eh, ¿cómo les diré? ¿Agredido? <ríe> no sé, ya o sea, son tantas cosas que siento y los entiendo perfecto, carnales. este Lo que vimos pues, fue un completo y total desastre, eh, por donde lo quieran ver. Y la neta es que, este, miren, entiendo completamente sus sentimientos, sus frustraciones, pero, pues ahora a quién le vamos a hacer la culpa, ¿no? ¿A Garópolo? ¿A Shanahan? ¿Al perímetro? ¿A, a, a, al, ¿Al clima? Bueno, ahora hasta a mí me van a, o sea, yo ya hasta salgo salpicado, luego, luego vienen y me reclaman a mí, ¿no? Que, que este, que, que si voy a defender a, a Jimmy Garópolo, qué hora que que ahora, cómo lo voy a defender, y este... Eh, y, que, y que porque está guapo, miren relájense un chingo carnales, y perdón por la palabra, pero pues yo qué culpa tengo, no, la neta de lo que está pasando con los 49 es pues, yo creo que ni yo ni ustedes tenemos el control de lo que está pasando ahí, yo se los he dicho muchas veces, yo soy simplemente un fanático que, que pues tengo el chance de poder hacer este, este, este contenido, o me doy el chance de hacerlo, pero pues yo qué culpa tengo, no, o sea, si Garopolo juega chido o juega mal, o juega medianamente bien, este... Yo, no, yo solamente les doy números, les doy mis opiniones como fanático, yo no creo que hayamos perdido por Garópolo y no es defenderlo, miren la verdad es que yo les he hablado siempre con números, con estadísticas y ahí están mis videos y los pueden checar y, y, y el récord de Garópolo pues es muy decente, la verdad es que pues gana el 70% de los partidos cuando es titular. Um... Trey pues Lance, todo está muy verde y yo no es que quiera que esté garópolo, y ni siquiera porque esté guapo, la verdad es que lo que menos me interesa es si está guapo o si es hermoso, si es modelo o si es feo como la verruga del de que me digan, o sea, yo quiero un coreback que nos ayude a ganar, un coreback que nos lleve a, a donde merecemos, ¿no? Como franquicia y no nada más un coreback, o sea, no nada más es, es, es el coreback. Si ustedes vienen aquí a escuchar que Garopolo es el peor coreback del mundo y que, y que perdemos y, y que todas las responsabilidades de Jimmy Garopolo, pues están bien equivocados de canal, carnales, porque yo creo que aquí se trata de analizar un poquito más tratar de revisar, como les digo, no soy experto pero tratar de ver todo, desde todos los ángulos, ¿no? O sea, yo creo que pensar que un equipo gana o pierde por culpa de un solo jugador o, o, o, o del coreback este, pues es, es como tener la mente bien chiquita y perdón, carnales, ¿no? Es, es sin el afán de ofender a nadie pero es que hay que ver todo lo que pasa O sea, si, si analizamos y si revisamos el juego una y otra vez 122 yardas de castigo, neta O sea, 122 yardas de castigo Este, de, de castigos, el perímetro O sea <risa> Yo, si yo pensaba que no podía pasar algo más triste pues la, la última jugada de este señor Kirkpatrick No, yo... Les juro por Dios que ya ni siquiera me noté, me dio mucha risa ver lo que pasó, o sea, son hombres, o sea, yo entendería, le decía a mi novia, bueno, si, si, si agarran así como en el tocho, ¿no?, de que agarras a alguien y oye, métete, haznos el paro porque no nos acompletamos, pues órale, ¿no?, pero estos señores, pues tienen un nivel de NFL y puedo entender que lo metan y a lo mejor se enfrenta a DeAndre Hopkins, ¿no? o este, o Devante Adams y lo hace pedazos, pues es entendible porque el señor es un agente libre que trae porque no hay nada, pero, pero a, a, o sea, a llegar a ese grado de ridiculez, de, de, de, ¿no? <risa> o sea, lo que hizo el señor Kirkpatrick es digno de... de yo recuerdo al esquinero de hace un año contra los Dolphins, pues más o menos por ahí se vio, ¿no? Y le perdonaron una interferencia unas jugadas antes porque el balón era inatrapable, ¿eh? pero... Lo de los castigos fue ridículo, o sea, el perímetro, básicamente todo lo que tiraba Carson Wentz era interferencia, este, perdido el perímetro completamente, yo no sé de veras qué está pasando, bueno, sí sé más o menos, eh, ha sido todo un proceso de, de ir descuidando poco a poco al perímetro, de irlo dejando ahí, pues ahí a ver, agarrándolo con pinzitas, ¿no? Este, de agarrar a Trey Lance, pues digo, Trey Lance, ojalá. Sí, va a ser el futuro de los Niners Pero pudimos tener a, a, a Sante Samuel Jr. ¿No? Y nos quedamos sin pues, esquinero y no tenemos Prácticamente nada La zona profunda es ridícula Jimmy Ward, yo trato de defenderlo A veces trato ¿No? Como trato de defender A Garopolo y trato de defender al que me digan Siempre voy a tratar de buscar La manera de defender a los jugadores de los Cuarentenas hasta Kinglow ¿No? Este, he tratado de defenderlo Con todo y todo pero es que hay cosas que ya están cañonas, ¿no? O sea, Jimmy Ward de repente sí, ya está, no sé, ya no sé, también. McClinchy. O sea, fueron cuatro balones perdidos. Una intercepción de Garoppolo a la primera. Que pongan ustedes que es culpa de él. Yo veo una buena, un, un buen trabajo defensivo. Eh, un Divo Samuel que pues no, no, no, no, hace, no, no puede hacer mucho por el balón, por el trabajo defensivo. Interferencia, este intercepción. Va. Culpa de Garopolo, ok. La última también culpa de lo que para mí, pues ya también, así como que yo tuviera mucha esperanza de que iba a suceder algo, la neta no. este El fútbol de Divo Samuel, pues qué, pues culpa de Jimmy Garopolo. este Se la zafaron, la lluvia, pues sí, puede ser. ¿no? Las condiciones del clima, eh, el fútbol de Garopolo, pues es McKinchy. Ya, que más les puedo decir de... De Mike McGlinchy que no hayan visto, que no hayamos presenciado todos, ¿no? El señor no puede hacer muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, ya para qué les digo. Uh, las interferencias, pues sí, también, ¿no? Garópolo es el que hace todas las interferencias. Este. Garópolo es el que se equivoca en el planteamiento. Garópolo es el que reta la jugada. Y Garópolo es el que, este, en el último drive de la, de la segunda mitad. De la primera mitad, perdón, decide acabarse el tiempo y ya no hay por más. Este pues Garoppolo tiene la culpa de todo. Creo que hay que abrirnos más a todo lo que sucedió en el juego y, y, y si revisamos pues, poquitas las cosas. Pareciera que los 49 tuvieron 15 días para preparar el primer drive del partido. Igual que, igualito que con Arizona, el primer drive, genial. Y después de ahí se desdibujaron. Entiendo que las condiciones del clima no eran las mejores, sí puedo entender, que, y, y, y los que llegamos a jugar fútbol americano tuvimos la fortuna de jugar fútbol americano, sabemos que cuando juega uno así es bien complicado y los errores van a suceder y a los Colts también les pasaron, no balones perdidos, errores, fumbles, que San Francisco no supo capitalizar, no la defensa creo que lo hace medianamente bien, el perímetro perdido completamente, pero se faja en momentos importantes y la ofensiva nuevamente o se parecía casi una copia al carbón del de Arizona, la ofensiva no pudo mover el balón, de repente hacen ese, ese segundo drive, o sea, la ofensiva de San Francisco tuvo dos drives y no tuvo más. Ese, ese, ese drive en el ter, en el, en iniciando el cuarto cuarto, tres, en tres jugadas despedazaron a los Colts con play action, ¿no? Y lo estaban diciendo los narradores de, de ESPN, no lo digo yo. Eh, el mejor, el coreback, donde mejor se desempeña Garo es en las play action. Y en tres jugadas lo demostró. Y después a Shana, al señor Shanahan se le... Ocurrió que ya no quería hacer play action y se pudo hacer otras cosas. El Aya Mitchell estaba corriendo bien y no sé si se lesionó o qué pasó. Luego ya estuvo ya Michael Hasty, pero otra vez Shanahan empieza a olvidarse del, del juego terrestre, empieza a desesperarse cuando todavía no había por qué eh, y renuncia. Uh, y aún así con todo y todo, El Aya Mitchell corre 107 yardas, igualito que este, el de los Colts, no me acuerdo cómo se llama este señor, le ¿no? doy su nombre, por ahí está, pero bueno, este... Primer corredor desde el 2019 que nos corre para 100 yardas uno solito Ya nos habían corrido para más de 100 yardas en equipo Pero un corredor con pues más de 100 yardas no nos habían hecho eso desde el 2019 Con todo y que el año pasado eh, estuvo el equipo como estuvo ¿eh? O sea, hoy sí lo del corredor de los Colts Y era de entenderse, traían buen ataque El centro de, de, de la línea de San Francisco defensiva sigue siendo eh, muy débil nos siguen corriendo mucho por el centro Y lo aprovecharon los Colts Carson Wentz hace dos, tres genialidades. Tampoco es que haya jugado fenomenal. Pero hace las cosas bien para tratar de ganar el juego. ¿no? En esa última, en esa última jugada que. En uno de los touchdowns de, de, de Wentz, ¿no? Que Emmanuel Mosley, pues tenía que cubrir afuera. Y, perdón, Jimmy Garoppolo es el que tenía que cubrir. Este, y y pues, se metió y, y, y anotó Wentz, ¿no? Error de Jimmy Garoppolo allá a la defensiva. Este, <risa> eh, en fin, muchos, muchos errores, muchas cosas que, que ya creo que San Francisco no, no tiene pies, no tiene cabeza, no tiene, no no sabe, creo que no, no han encontrado la fórmula. Creo que Shanahan está perdido completamente y, y creo que de repente uno vio, o sea, yo vi a los Colts no, este, jugándosela en cuarta en su propio terreno de juego, jugándosela en cuarta. Querían ganar el juego, o sea, al final pues lo más fácil era correr, acabarse el reloj. Intentaron gol de campo que a lo mejor ya con eso mataba el juego Y sin embargo explotaron la debilidad de San Francisco Que sabían que estaba este señor Kirkpatrick Y anotaron Agresividad de los Colts Y el señor Shanahan se acordó del Super Bowl eh, 54 Y teniendo un minuto de juego y tres tiempos fuera En la primera mitad decidió acabarse el reloj Y los abucheos en el Levi Stadium no se hicieron esperar eh, Y esto ya empieza... John Lynch dijo en la semana que tres derrotas seguidas no, no, este, no eran eh, ya para prender los focos rojos, pero pues ya cuatro yo creo que sí. Bajo las estadísticas y números que estaban diciendo los narradores de ESPN, pues ustedes lo vieron por ahí, pues prácticamente ya las posibilidades de que San Francisco logre llegar a, a los playoffs pues es el creo que el 19%. Entonces no es que nos estemos despidiendo de la temporada, no, tan temprano, porque también por ahí lo dijo lo Procuna, no podemos renunciar, y estoy de acuerdo, no se puede renunciar a una temporada en la semana 7, todavía pueden pasar muchas cosas, no nada más con los 49, sino con la conferencia, que en general, fuera de los que van de líderes, pues no levanta, ¿no? No, o sea, todavía se puede pelear con uno que otro. Le vienen juegos complicados a Arizona, a Green Bay, de hecho se enfrentan el jueves, eh, los Rams, etcétera, etcétera. Y yo sigo creyendo, y siempre por eso soy faithful, ¿no? Y por eso somos faithful. Yo siempre voy a seguir creyendo que San Francisco puede lograr algo hasta la semana 18. Quien diga que ya se acabó la temporada y que ya se acabó y ya vámonos, está en todo su derecho. Y se los dije el año pasado. Si ya no quieren ver a los 49, si ya no quieren apoyar, está bien, está chido. Aquí los vamos a seguir esperando eh, Cuando otra vez empecemos a ganar este, Porque va, van a venir otra vez Buenas temporadas en algún momento Con o sin Shanahan, con o sin Garoppolo Con o sin Lance, con o sin el que me digan Porque los nombres en los jerseys Nunca me han pesado tanto Lo que me importa es el logotipo en el casco ¿no? Entonces aquí los vamos a seguir esperando Yo aquí me quedo hasta la semana 18 Y si es que lográramos Llegar más, aquí siempre va a estar O sea, creo que ser fanático es eso Apoyar un equipo es eso ¿No? y yo pues no nomás me siento a ver los todos los domingos hago todo el contenido que hago y lo voy a seguir haciendo porque quiero a este equipo más allá de si ganan más allá de si pierden si los apalean si juegan horrible como jugaron el domingo ahí voy a estar siempre no eh, eh, pues sin pretextos o sea creo que este juego pues no hay pretextos no podemos poner pretextos ni los coaches ni los jugadores ni la afición no San Francisco no quiere ganar o sea simple y sencillamente no quieren ganar y no encuentran las formas y siempre se inventan nuevos métodos para, para renunciar a las victorias creo que la seriecita en el pastel de los Colts fue que el juego acaba con una captura de The Forest Buckner ¿no? <risa> ustedes saben que soy, yo soy Buckner lover y, y, y viuda de Buckner y la neta es que la gran diferencia entre Buckner y Jabón Kinlow simple y sencillamente es que Buckner si sí juega y Jabón Kinlow no pero bueno, ya no me voy a meter con Kinlow porque también luego se me vienen las hordas de, de Kinlow lovers y, y no es que yo lo, no le tiro hate a Kinlow les digo, yo les hablo con números, vean las estadísticas de Jabón Kinlow, háblenme de su rendimiento, háblenme con números. ¡Tacañón! O sea, Kinlow no ha mostrado nada, yo sigo esperando, yo os voy a hacer más feliz el día que Kinlow sea la bestia que todos dicen que es y no lo veo. Y me frustra saber que dejamos ir a C.D. Lamb, que dejamos ir a Jerry Judy, que dejamos ir a Tristan Wills por el se señor Jabón Kinlow, que venía ya lesionado y a ver les valió y, y lo seleccionaron una 12 global. Pero bueno, ojalá, yo sigo esperando, ¿no? Por ahí me dijeron que ya, que el tercer año, bueno, yo voy a seguir esperando el próximo año. Jabón lo va a ser el monstruo que todos habíamos estado esperando y de verdad espero que así sea. Eh, de lo poco rescatable, pues Elaya Mitchell, ¿no? Corre para más de 100 yardas. Divo Samuel vuelve a dar un juegazo. Estaba yo leyendo que junto con Rice y, y Clark y algunos más, es, el, el, el primer, es uno de los receptores que ha logrado Más de 50 yardas en cada uno de sus seis primeras Aperturas en una temporada Y yo creo que digo Samuel va para una temporada De, de, de playoffs, la verdad es que está jugando muy bien Ajuke sigue desaparecido O lo desaparecen Bosa sigue siendo la única O de las pocas fuerzas disruptivas En la línea defensiva Armstead sigue metiendo mucha presión Pero pues nada más se queda en presión Presión que no genera absolutamente nada más que presión Y, y los corebacks pues pueden salir eh, de, de ese tipo de situaciones, al menos los que hemos enfrentado, por pues, mmm, actuaciones muy, cómo se dirá, claroscuras y entre Zach Kerr y, y Adrian Kay y, y, y Davis Street, pues nomás no hacen nada y está cañón, la línea defensiva no, creo que no era tan yo sentí que no estaba tan complicado parar a los Colts pero de repente cuando los Colts quisieron pues nos movieron el balón y en situaciones que se tenía que haber cerrado más la defensa sí la defensa también recuperó un par de balones que es otro punto que ya les había mencionado y que, y que, que quiero hacer más hincapié esta defensiva no roba balones hoy robó dos balones y estuvo qué bueno que lo lograron tal vez por la lluvia por lo que haya sido pero esta defensa no roba balones, no genera situaciones que puedan favorecer a, a, los, a la ofensiva de los 49. Eh, sí detienen todo, pero por ejemplo la de los Colts, los balones que robó fueron en, en zona casi roja de San Francisco y pues, los Colts lo, lo capitalizaron. ¿no? Esta defensa necesita robar más balones, pero pues, creo que no tenemos con queso en las quesadillas para esas cosas. Um, y pues insisto, Shanahan creo que no está pasando en su mejor momento. Repito, creo que la prueba más clara de que Shanahan, no sé dónde está, fue cuando retó esa jugada. Yo de verdad no entendí <ríe> como para qué, ¿no? Sí, sí pude pensar en algún momento, ah, bueno, es que a lo mejor con el fútbol pues, quedaba más atrás del primero y diez, ¿no? Pero pues no, o sea, era clarísimo que, y ellos que están ahí, era clarísimo que con todo el fútbol la habían recuperado. O sea, perdí un tiempo fuera sin ningún sentido y creo que eso nos está hablando de un coach que no está... No, no, no sabe qué está pasando No está entendiendo lo que está pasando Por ahí decía una máxima Cuando una jugada te resulta Hazla hasta que te deje de funcionar eh, eh, Insisto, ese drive que de, de, de, de tres jugadas de play action Deshicieron a los Colts completamente Si eso te estaba dando Y si sabes que tu coreback Funciona con esas jugadas Síguelas haciendo y las olvidó O sea, renunció al play action ¿Por qué? Pregúntenle a él, a mí, pues tengo esa duda y si alguien me puede decir se los voy a agradecer muchísimo Un ah, juego para el olvido una temporada que se está empezando a volver para el olvido no nada más este juego una temporada que está volviendo todavía más eh, cómo decirlo me está sorprendiendo me están sorprendiendo los 49 porque tenía muchas esperanzas muy altas de este equipo este año y en el peor de los escenarios decía, bueno, pues igual, y no es que vayamos invictos en la semana 7, pero a lo mejor un 4-2, ¿no? Al revés de lo que estamos. Y no, o sea, es un equipo que me sorprende en, ¿cómo les diré? Pues con, ahorita quedan con el Evil este, Shanahan y el Evil, Capri, el Evil 49ers, o sea parece todo el lado negativo de los 42, O sea, todo lo que les puede salir mal le sale. Todo lo. O sea, bueno, hasta una última, un último primero y diez de los Colts o un previo. Cuando se lastima el esquinero de los 42, no sé si fue Mosley, ya ni O sea, ya lo había parado, ¿no? Lo taclea, lo le pega y si iba para acá y no hubiera llegado el primer día. Y llega al Sahir y le pega para acá y ahí lo acaba de lastimar y cuando le empujó lo hace cruzar el primer y diez. Y ya de veras son cosas que ya, ya a veces hasta digo, ya no sé si, si, si son los dioses, este, pero nomás el Levi Stadium este año está salado, tres derrotas en casa, no podemos ganar en casa, las únicas dos victorias han sido de visita, y, este, y pues dadas las circunstancias ojalá ya no jugáramos en el Levi o no sé, y la afición lo entiende, ¿no? Con toda la tormenta, ustedes vieron el Levi Stadium vacío, semivacío, pues, vacío no había mucha gente, porque creo que, que la afición está empezando ya a decepcionarse de lo que está pasando. Lo cual yo no comparto, ¿no? Si yo viviera ahí y tuviera los medios, pues yo creo que estaría ahí metido cada ocho días. Yo sí, aunque nos apalearan. Aunque fuéramos como los leones del 0-16, que van por el 017, eh, Yo ahí estaría. Te juro que ahí estaría. Ah, desafortunadamente ganan los... Para nosotros, para la causa. Eh, a, de, a pesar de que perdió Seattle, ganan los... los, los Cardenales, ganan los Rams y pues ya se nos fueron o se nos están yendo, pero ya muy lejos, ¿no? Ya, ya parece como estas marchas de que pues, si no le aceleras en los últimos mil metros no vas a llegar y ya vienes bien desfondado, pues cómo, ¿no? Eh, y parece que pues si esa división se la van a pelear ya los Rams y los Cardenales. No veo cómo podamos escalar a menos que les ganáramos los que vienen y eh, ya se empezaron a hacer matemáticas bien locas, semana 7, eh, pero bueno. Quedan 11 semanas todavía y yo seguiré con mi velita prendida. Ojalá que algo suceda. Pero no sé más de que van a empezar a, a suceder otras cosas. Si dentro de 8 días con Chicago no se gana. Si con, dentro de 8 días contra Chicago no se gana. Híjole. Desde esa semana yo creo que ya va a empezar a haber cosas. Pero yo creo que si dentro de 8 días contra Chicago no se gana. A lo mejor ya empiezan a pasar otras cosas internas. Y antes del de, de trade deadline o, o de la fecha límite de, de transferencias. Podríamos empezar a ver movimientos que no nos gusten tanto. Y, y sería muy triste, ¿no? Eh, pensando en recuperar algo de lo que se ha perdido en draft, o no sé. Pero podríamos empezar a ver a jugadores que no quisiéramos ver partir. Partir porque a lo mejor ya se empieza a pensar en el siguiente año. No sé, no lo sé. Yo espero que no. Eh, pero bueno, la división, así está la conferencia. Pues miren, de repente uno ve, pues ve a los Bucaneros, ve a los Cardenales, ve a los Rams... Bueno, hasta los vaqueros, que me purgan los vaqueros, pero los veo uno y dice, no, pues sí estamos bien lejos, pero bien lejos de, de, de ese nivel, ¿no? Ahorita, en este momento, ni, ni de chiste ni de broma, y la verdad es que los cuatro juegos que se han perdido se pudieron ganar, y pues eso te cuesta temporadas. Pero bueno, este, ya, yeah. toda la culpa es de Jimmy Garopolo, señores, Jimmy Garopolo es el culpable de toda la situación que tenemos, y la verdad es que pues, lo queremos porque es muy guapo nada más. Y, y pues ese, ese es el verdadero problema. Eso es lo que les venía yo a decir el día de hoy. Les mando un abrazote, señores. Ya saben que el, el, el, el podcast está en iBox Y en spa, está en Spotify, por si lo quieren escuchar. Eh, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial. En Facebook, Twitter, Instagram. Y en Twitch estoy como Canal 49. La semana pasada transmití miércoles y viernes. Estuvo chido. Este miércoles por ahí nos vemos para seguir sacando nuestros traumas. Y nuestras cosas, este... <ríe> ¿Qué más? Pues ahí está el botón de unirse como miembros del canal, por ahí un carnal comentó hace ocho días, te agradezco mucho el comentario, hermano, la verdad es que sí, ojalá me puedan seguir apoyando, porque pues yo hago esto, me meto un montón de ganas, ustedes saben que trato de hacerlo con la mejor calidad, eh, pues, eh, esperando que, que, que pueda yo seguir continuando con el contenido, ¿no? Porque pues, yo no me dedico a esto, al igual que todos ustedes tengo mis actividades, mis trabajo, hago un montón de cosas y me doy el chance para hacer esto, ojalá me puedan seguir apoyando a pesar de los pesares, pero bueno, les mando un abrazote, cuídense mucho, eh, ya no hagamos tantos corajes, evitemos el aguacate esta semana. <risa> este, mucha buena vibra, carnales, cuídense mucho, los dejo con los miembros dorados de Canal 49 y... ¡Go Niners!